Hola, es un gusto saludarlos de nuevo en este espacio que se ha abierto para la divulgación del pensamiento, de las ideas y para el debate sano y productivo como es Razón Pública al Aire, que cuenta con el sello de respaldo de esta revista digital de 15 años, Razón Pública, que dirige Hernando Gómez Buendía, a quien estamos también saludando en este grupo. Y hoy vamos a hablar de la reforma laboral. Con dos especialistas como es la costumbre en el ámbito de razón pública juliana Morat, que es abogada y filósofa de la javeriana y en este momento además directora del departamento de derecho laboral y seguridad social de la universidad javeriana debo decir también que es codirectora del el observatorio laboral de la universidad javeriana ya sabemos por supuesto y damos por hecho cuáles son sus temas de mayor interés y Jaime Tenjo, que es economista de la Universidad Nacional. Es además máster en Economía Política y PHD en Economía de la Universidad de Toronto. Y se ha dedicado buena parte de su tiempo a investigar sobre la política social, el mercado laboral, el empleo y el desempleo. Así que les doy la bienvenida a ambos. Eh, tenemos un, un proyecto de reforma laboral ya en el en los programas anteriores hablamos de la reforma a la salud y, y hablábamos de cómo se revuelca todo para empezar de ceros juliana y jaime y empiezo por preguntarle a juliana aquí también está sucediendo lo mismo se está desbaratando lo que se había hecho por muchos años para arrancar de ceros con el propósito quizás según el discurso oficial de hacerlo mejor juliana bueno muchas gracias primero eh, por la invitación eh a Razón Pública, a ti, a, al profesor Jaime Tengo, a quien he leído eh, en mis clases doctorales de economía. Es una autoridad y un gusto y un honor estar compartiendo este este escenario con él. Eh, a la pregunta que, que me haces, mmm, yo creo que no, no es lo mismo que encontramos en la reforma en la salud. Eh, Dentro de este proyecto de reforma encontramos unas propuestas de regulación que atienden a las promesas del presidente cuando era candidato, creo que eso es importante, eh, retoma muchos asuntos, no se inventa, no parte de cero como lo puede hacer la reforma de la salud, sino que retoma muchos asuntos de normativas anteriores, eh, toca temas importantes del mercado laboral en Colombia, como por ejemplo, eh, las plataformas, el trabajo de los migrantes, creo que ahí tiene un gran trabajo, es un gran artículo que, que tiene la, la, el proyecto de reforma. Eh, sin embargo, aun cuando afirme, por supuesto, que no es un revuelto, eh, es preocupante porque incrementa costos laborales y esa ha sido la gran preocupación del sector empresarial y lo que han reclamado desde muchos lados el sector empresarial. Sin embargo, y para concluir mi intervención con esto, me parece interesante el tono del Ministerio de Trabajo si comparásemos con el Ministerio de Salud. Creo que el Ministerio del Trabajo está abierto al diálogo y está escuchando a los actores. Eh, entonces, podría decir que es una reforma, un proyecto no concluido, sino que es un proyecto que se está construyendo en diálogo con diferentes actores y en donde además nos han invitado a la academia a participar. Hablaremos entonces de este tema de costos y de sus efectos económicos en favor o en contra del empleo. Jaime Tenjo, eh, a quien le voy anunciando para que active su micrófono en este momento, para usted… ¿Estamos frente a un revolcón laboral en, en materia de legislación laboral? No, yo estoy muy de acuerdo con Juliana. Me parece que, que ella tiene toda la razón, que no está... No, la actitud del ministerio, el tono eh, y el contenido de la reforma, pues, eh, no son... No es un revolcón, no es un borrón y cuenta nueva, sino todo lo contrario... Eh, y para mí, en, en, en alguna medida, eso es un problema. No porque yo quiera que se haga un revolcón eh, y un borrón y cuenta nueva, sino que me parece que, que seguimos trabajando con, con enfoques un poquito ya más viejos, en los de los cuales me gustaría hablar más adelante, en el sentido de que no estamos como aprovechando los nuevos enfoques sobre la política laboral y cómo se hace eh, un mercado más flexible, pero protegiendo al mismo tiempo la, los ingresos de los trabajadores. Entonces, eh, me parece que, que, que es volver atrás en, en, en gran medida, recuperar algunas de las cosas que, perdió, que perdieron los trabajadores en reformas anteriores. Eh, que no es borrón y cuenta nueva pero que se perdió la oportunidad como de mirar algunas cosas nuevas aunque se miran algunas como mencionaba la doctora Juliana el, el, el caso de los migrantes de las plataformas etcétera pero como filosofía de política laboral me parece que, que, que, que nos mantenemos con las mismas ideas de hace eh, 50 años o algo así por el estilo. Yo le voy a pedir un favor a Juliana en favor de quienes están viendo este programa y de pronto han tomado algunos aspectos, han escuchado decir algo de la reforma laboral, pero no necesariamente todos sus puntos. Si tuviera que decir cinco o seis puntos fundamentales que incluye esta reforma a manera pedagógica, ¿qué nos diría Juliana? Claro que sí. Bueno, trae una primera parte eh, que es un tema de principios, y de estabilidad laboral. Entonces, en principios, nos agrega unos principios que se han desarrollado jurisprudencialmente, que han desarrollado nuestras Cortes y que se han establecido en el mundo de las pensiones y la salud. Los trae al mundo del derecho laboral. Es el ejemplo de por, ej de, por ejemplo, perdón, la redundancia, la condición más beneficiosa, que es un principio que aplica en pensiones y ha sido de los más criticados en derecho laboral porque abre la posibilidad que se aplique cualquier norma más favorable al trabajador, aún eh, no sea la inmediatamente anterior, es decir, la inmediatamente derogada, sino cualquiera hacia atrás, que es un peligro en términos de abogados lo que se denominaría inseguridad jurídica. Esa es una primera parte de principios, que además han eh, prendido, hecho prender las alarmas en el debate público, porque como traen nuevos principios, al ser principios eh, que están regulados en la Constitución, nos ponen el escenario de pensar en un trámite estatutario, al menos esta parte, muy cercano a lo que pasa en salud, a la discusión que teníamos en salud, esa parte. Estabilidad laboral, que ha sido otro punto eh, muy importante, muy sonado, nos trae algunos fueros de estabilidad laboral reforzada, que son estos grupos poblacionales que tienen una protección mayor, que se traduce en no poder ser desvinculados tan fácil como el resto de los mortales, sino que suponen o que requieren permisos previos, unas justas causas, unas causas objetivas, los establece, pero no establece todos, establece algunos. Frente a ellos, además, cambia un punto y es que para poderlos desvincular ahora se necesita adelantar un proceso judicial para que un juez sea el que me autorice la desvinculación cuando encuentre probada una justa causa. No existía eso con varios. Los que más estabilidad tenían exigían un permiso ante el inspector del trabajo, pero no ante un juez laboral. Esto ha sido criticado y por otros aplaudido. Ese es un segundo punto. Tercer punto, Hace, establece como regla general el contrato a término indefinido, también ha sido una de las grandes críticas que ha presentado el empresariado, eh, porque eh, al establecerlo como regla general, digamos esta regla ya existe, pero establece un elemento adicional de estabilidad y es que el trabajador más o menos nunca se va a poder despedir a menos que se tenga una justa causa. Esto daba cierta flexibilidad a los, al, emplea, al, al empresariado. ¿eh? Yo te puedes vincular, así no tengo una justa causa, pero te indemnizo. Entonces, convierte una estabilidad laboral que era excepcional en la regla general. Una gran crítica. Eh, el tema de trabajo suplementario, cuarto punto, también clave en esta reforma es el la jornada extra. Eh, quinto punto, incrementa los, la indemnización eh, de despidos sin justa causa. Cambia y vuelve un esquema parecido al que teníamos, como lo dice el profesor Jaime, hace 50 años. Eh, regulación diferencial para algunos sectores, como un sexto punto, ahí me permito tomarme unos puntos adicionales, pero creo que son claves, el servicio doméstico, el trabajo en plataformas y eh, el trabajo para migrantes. Y en la parte de derecho laboral colectivo, que es lo que regula las relaciones entre empleador y organizaciones sindicales, trae varios puntos. Prohibición de pactos colectivos, que también ha las alarmas, y eh, la negociación por rama o actividad económica. Es decir, la negociación se tiene que dar entre sindicatos y empleadores de una rama económica para establecer consensuadamente las condiciones de la respectiva rama. Eso ha sido también criticado porque en la rama encontramos diferentes empresas. Entonces, no es lo mismo exigirles unas condiciones económicas o laborales a una gran empresa de uno a la tienda de la esquina y esto ha sido digamos una gran crítica. Creo que esos son los siete puntos que yo por ahora rescataría, por supuesto hay más, pero de las primeras lecturas creo que esos son siete puntos para informar a, a, a quienes nos van a ver. Sí, y quedan por ahí pendientes para que los hablemos luego también el tema de la jornada laboral del dominical de los contratos de prestación de servicios pero quiero aprovechar entonces para preguntarle a Jaime Tenjo si este ¿Esta recuperación de lo que los sindicatos llaman las reivindicaciones que existían en el pasado pueden llevar efectivamente a que se garantice una estabilidad laboral, que finalmente es el argumento que se da? Pues mmm, probablemente algo de esa estabilidad sí se va a... Um, se va a recuperar, se va a aumentar, porque yo creo que de todas maneras hay bastante estabilidad laboral en el momento. El punto, el punto importante es si la estabilidad laboral tal como parece concebirla eh, la, el proyecto de ley es beneficiosa para el país, para el empleo, para, para, pues, para la generación de condiciones laborales favorables, etcétera. Y yo creo que ahí hay un cuestionamiento bien importante, porque eh, uno de los mecanismos que ellos usan es hacer muy difícil el despido de trabajadores. Es decir, prácticamente, como decía Juliana, prácticamente tiene que haber causa justa y te resto prácticamente se, ni siquiera, se, casan, se casan. Ni con siquiera con la, con la violación de los reglamentos internos del trabajo ni siquiera con la violación de los reglamentos internos de trabajo, eso es cierto. El, el problema es que cuando es muy difícil terminar una relación laboral, los empleadores pues van a comenzar a pensar que tal vez no es aconsejable iniciar la relación laboral. Entonces, si es muy difícil despedir trabajadores, pues los empleadores van a decir, pues yo no voy a contratar trabajadores y más bien voy a buscar tecnologías que me permitan mantener la producción, eh, atender el mercado, pero digamos con más capital, con eh, eh, robots, con tecnología diferente o lo que sea. Y entonces eso puede generar un un, un un efecto grande sobre el empleo, un efecto que obviamente no se va a ver al otro día que se pone la reforma, sino es algo que se va a ir construyendo a través de los años porque pues habrá que hacer nuevas inversiones etcétera pero que en el largo plazo va a ser nuestro mercado laboral menos eh, dinámico en términos de generación de empleo eh, por lo menos de empleo formal probablemente van a haber empleos informales o lo que sea pero si lo que se buscaba era formalizar la economía yo creo que por ese camino lo que van es a, a informalizarla aún más y mm. eh, y por eso es que les decía que me parece que la filosofía de proteger el empleo no es la mejor filosofía para proteger a los trabajadores. Hay y otras voy, formas voy a aprovechar. Eso. Ah, bueno, sí. Eh, precisamente, pues me, me decía Jaime Tejo preparando esta conversación, que habría que pensar en, un, en una reforma que, que viera más, mirara más hacia el desarrollo del país que hacia el, de, el crecimiento o hacia la revitalización de los sindicatos. Sí, pues hablábamos algo de eso. Es decir, eh, yo creo que lo importante para la, los trabajadores y la clase trabajadora es mantener sus ingresos. La filosofía que hay en este momento, o por lo menos la que parece haber en, en, en la legislación laboral es que la forma de mantener o de proteger los ingresos de los trabajadores es protegiendo el empleo. Y por eso se hace tanto de énfasis en, en hacer muy difícil el despido de trabajadores, eh, pues poniendo todo tipo de, de trabas, etcétera, al, al, al despido. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, uno puede tener un sistema donde no sea tan difícil despedir a los trabajadores, pero de todas maneras se protege el ingreso de los trabajadores con un buen sistema de seguro de desempleo, por ejemplo, un sistema en el cual si el trabajador queda desempleado, pues sabe que tiene tiene seis meses, cinco meses o lo que sea de, de ingresos garantizados, no al mismo nivel, pero a un nivel que, que le permita vivir de una manera más o menos adecuada. Eh, y que aquí en Colombia no hemos logrado montar. Entonces, cuando yo digo que estamos todavía trabajando con ideas viejas, pues esas ideas viejas es que la de que proteger el, el, el ingreso de los trabajadores eh, implica proteger el empleo, pero hay nuevos enfoques, pues no son tan nuevos ya, pues hace mucho tiempo fueron desarrollados en otros países, como el de organizar un buen seguro de desempleo y una buena red de protección social que le permita a los trabajadores tener ingresos en, ca en caso de perder el empleo. Y eso le permite también a los empleadores eh, pues ser mucho más productivos porque pueden hacer cambios más fácilmente, pueden mejorar la eficiencia, de los procesos productivos, etc. Eh, todo esto lo hablan los economistas de, de, sí. de, la de destrucción creativa es muy importante donde se destruyen empleos que son ineficientes pero se crean nuevos empleos probablemente en otras partes que son mucho más productivos y mucho más eficientes bien algún comentario juliana sí eh, sobre esto que dice eh, el profesor eh, jaime es, hay una regulación, ahí tocaría preguntar y, y creo que ahí eh, tocaría hacer análisis económicos, hay una regulación que salió, si no estoy mal, ese fue el ministerio de Rafael Pardo en el gobierno de Juan Manuel Santos, que es el mecanismo de protección al cesante. El mecanismo de protección al cesante aparentemente es una regulación interesante porque lo que hace es eh, dar la oportunidad voluntariamente al trabajador de trasladar lo que se ahorraba en cesantías a este mecanismo de protección al cesante si usted aplica este mecanismo con otros requisitos trasladando lo que ahorraba en cesantías durante máximo seis meses va a tener cobertura en pensiones, eso significa cotización al sistema de pensiones, cotización al sistema de salud lo que es súper bueno porque no suspende la cotización y si llega a tener una incapacidad pues se la van a pagar, eh, tiene la posibilidad de tener subsidio eh, familiar, que es el que reconocen las cajas de compensación familiar para quienes ganan, creo que hasta cuatro salarios mínimos, también muy positivo para los salarios más bajos en el país, que además son la gran, eh, la gran mayoría. Y además le dan un subsidio al desempleo que se traduce en esa plata que usted traslada de cesantías más un subsidio estatal que se suma a este, estas cesantías y que va a ser mayor cuando, a medida que el salario sea menor y cuando eh, las cesantías usted las haya, y más, digamos, lo digo nuevamente para que no quede tan enredado, este subsidio estatal que se suma a lo que usted traslade de cesantías, eh, premia a quienes ganan menos y a quienes han optado por trasladar las cesantías tiempo atrás. Entonces, si usted decidió trasladarse al mecanismo de protección al cesante hace mucho tiempo, el, el subsidio va a ser mayor. Este mecanismo me parece interesante porque está limitado, eh, es una combinación entre subsidio y aporte por parte del trabajador, pero hay graves problemas en su aplicación porque algo está pasando que eh, muy poca gente está accediendo al mecanismo de protección. Accesante. Esos datos sí existen, pero toca estudiar es qué pasa, la gente desconoce estos mecanismos, creería que el gobierno también actual desconoce este mecanismo, sería la oportunidad tal vez para, eh, siguiendo el hilo argumentativo del profesor Jaime, es pues si queremos dinamizar aprovechemos tal vez esa figura, entonces creería a, para aportarle a, a la discusión, hay figuras muy interesantes de gobiernos pasados que estamos ignorando, que podría ser muy interesante retomar en esta reforma, como esa que te estoy diciendo. Y muchas sí, Por más, ejemplo, lo, este. de, lo veía en su artículo, Juliana, de Razón Pública, que está en este momento en circulación en la revista digital, por ejemplo, lo de, lo de la reducción de la jornada laboral, que está incluida en este proyecto, pero que ya estaba prevista ya se había previsto de manera progresiva la reducción, por ejemplo ese es un, un gran ejemplo uh -huh. pero eso uh -huh. suena como bien la reducción de la, de la jornada laboral lo mismo que el regreso al recargo nocturno o que los dominical aparentemente desde el punto de vista de, del trabajador no sonaría bien ¿qué opinan ustedes Jaime y Juliana? bueno lo... lo... Lo que se conoce de los pocos estudios que se han hecho en otros países, en Europa, por ejemplo, es que esas reducciones de la jornada laboral han venido acompañadas de aumentos de productividad y que en el fondo han, pues, han beneficiado a, a la economía y a los trabajadores. Eh, lo que pasa es que depende mucho del contexto en el que se, se apliquen esas esas reducciones. Entonces, eh, eh, simplemente bajar la jornada no creo que de por sí vaya a ser suficiente. Yo creo que hay que mirar a otra serie de, de factores para, para tener en cuenta. Eh, y con respecto a lo que decía la doctora Juliana, eh, sí, la, la, eh, lo que hizo el doctor Rafael Pardo eh, yo creo que es lo que más se ha acercado a la construcción de un seguro de desempleo. Yo tuve la, la fortuna de trabajar un poquito con él en ese tipo de cosas. Eh, y yo creo que, que es como lo más cercano que se ha hecho. El problema de las cesantías es que no funcionan como un seguro y que la gente los usa para muchas cosas. Entonces, no aprovechan esa posibilidad que existe porque muchas personas usan las cesantías para educación, lo cual no está mal, pero pues no fue para eso que fueron creadas, para eh, consumo en general, para muchas muchas cosas. Es muy fácil sacar las cesantías eh, a los 15 días de que se las han consignado y eso realmente sucede. Y entonces no, no funcionan como un sistema de seguro. Un seguro es pues como algo que lo protege a uno en caso de que de, pues contra riesgos y que y si en algún momento el riesgo se materializa, pues uno tiene algo, algo de seguridad, como seguro de de, no sé, de accidentes de un carro. que Uno paga el seguro eh, y si alguna vez tiene un accidente, pues el, el, el, el, el seguro le compensa el costo de, del accidente y más o menos así sería un sistema de seguro de desempleo. Los que nunca tienen desempleo, pues no tendrían eh, que incurrir en esos costos, pero las personas que de casualidad quedan desempleadas, pues están protegidas. Eh, pero así no es que funciona el sistema, aunque esa era la idea original de lo que, de lo que se había planteado cuando se creó el, el, el, ¿cómo es que se llama? el, el seguro de desempleo. Que existe en este momento, que es una cosa muy pequeña y muy minúscula. Sí, yo quiero saltar de, de tema en tema para llegar a uno que es eh, de mucho interés, cada día más porque, porque más la gente que, que acude a este instrumento y cada vez más las entidades, sobre todo públicas, que, que lo usan y es el contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es la, la mirada que tienen ustedes a la reforma frente a este punto en particular? Juliana Brato. Bueno, eh, creo que pues para empezar con el, el, el, el sector público, eh, hay ahí algo que quisiera resaltar de lo que está haciendo el, este gobierno y es pues, reconocer el grave problema que, pues, que existe eh, de que se ha vuelto la regla general, el contrato de prestación de servicios en el sector público cuando eh, la práctica y la realidad nos muestra que debe tratarse de un, pues, un vínculo reglamentario, porque hay subordinación, hay cumplimiento de las condiciones mínimas de modo tiempo y lugar. Entonces me parece eso importante, eh, ese llamado que hace el gobierno de un problema hondo, de un problema... Eh, además, reprochable porque el Estado, si es el que exige el cumplimiento, es el garante de los derechos, debería saber ser también el ejemplo. Eso por un lado, quisiera como eh, resaltarlo. Y en lo que trae la reforma, yo creo que, eh, y concretamente el artículo 17, que es donde está esto, eh, dice que no podrá usarse todavía, yo creo que la, la, la redacción es, es, es muy poco clara cuando la actividad o para actividades permanentes de, de la empresa. Esto podría impactar evidentemente la flexibilidad que merece eh, o que debe existir en el mercado laboral, pero además presupone que eh, en los contratos de prestación de servicios la temporalidad es el criterio que nos va a permitir hablar de subordinación y eso no es así la corte constitucional y suprema llevan una tradición muy larga de una jurisprudencia muy seria muy rigurosa explicándonos armando desglosando qué es la subordinación entonces Creo que ahí es un tema problemático, pero se puede ajustar y, y creo que el, el ministerio está abierto a eso. Por supuesto, todos condenamos que el contrato de prestación de servicios sea mal empleado, que pasa, que muchas veces lo usamos para encubrir relaciones laborales, por supuesto, pero eh, no sé qué necesidad hay de establecerlo legalmente si ya jurisprudencialmente la Corte lo tiene. Este establecimiento, este artículo reducido, lo que puede hacer es ir en contravía de una jurisprudencia rigurosa, muy clara de la Corte Constitucional y Suprema. Y puede desincentivar el uso del contrato de prestación de servicios, que muchas veces, bien empleado, permite las dinámicas eh, pues importantes de, del mercado laboral. Porque hay muchos, hay muchos contratos que... Por supuesto no son contratos de trabajo, sino contratos de prestación de servicio que merecen otras protecciones como en seguridad social, por supuesto que sí, que eso lo reconoce la reforma en dos artículos, pero pues me imagino que lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, me quedo con eso. Bueno, pues eh, ya vamos aquí como mm, redondeando. Eh, no sé si Jaime quiere comentar algo sobre el tema del de contrato de prestación de servicios y lo que contempla la reforma laboral sobre eso. Pues el, el principal comentario es que me parece que, que lo que dice Juliana es muy cierto y que, y que sí es importante hacer un, un cambio eh, de ese tipo. Ahora, si es necesario hacerlo legalmente cambiando la ley o si simplemente eh, se decide obedecer lo que hay, pues eso, eso es otra cosa. Ahora, lo que sí es cierto eh, es que este tipo de contratos se ha prestado para todo tipo de abusos, sobre todo en el sector gobierno, como decía eh, la doctora Juliana, eh, que es supuestamente el que debería hacer cumplir la legislación. Y hay montones de anécdotas que se pueden contar, pero sí. dentro de las cosas que, que uno ve es que eh, son personas que trabajan sin tener una jornada laboral eh, definida, simplemente trabajan lo que les exigen trabajar, eh, no tienen dominicales, no tienen descanso, no tienen vacaciones, eh, no tienen ninguna protección de ningún tipo, hacen unas contribuciones a seguridad social a partir del 40% de sus ingresos, lo cual se supone que es una ventaja porque las contribuciones serían menores, pero lo cierto es que al hacer contribuciones menores también tienen beneficios menores. Por ejemplo, si se llegan a enfermar y, y, y, y tienen que pedir una una licencia de enfermedad, lo que les va a, a reconocer la EPS es el 40% de lo que ganan de todas maneras o van a liquidar sobre, sobre ese tipo de cosas. Sí. Y la otra cosa es que... Eh, se decía que, que, que, que la gente como que no, no exigía que se cumpliera la legislación laboral y, la, eh, y las regulaciones, pero lo que pasa es que estos son trabajadores que están muy atemorizados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos en muchas ocasiones y, por ejemplo, me he dado cuenta de que hay personas que se termina, se acaba un contrato, le dicen que se los van a renovar pero se demoran dos o tres meses renovando el contrato y mientras tanto el trabajador trabaja gratis porque le da miedo simplemente dejar de trabajar porque entonces de pronto no, no le renuevan el contrato más adelante. Y que entonces, además son el combustible de los políticos también. El ¿no? combustible de los políticos también. Entonces eh, yo creo que esta es una fuente de muchas injusticias que, que sí se deberían acabar eh, ahora si, se trata, si hay que cambiar la ley, no sé, los abogados sabrán más de eso, pero probablemente simplemente sí. es cuestión de, de hacer cumplir lo que hay. Bien. Eh, Jaime, yo quiero preguntarle a Juliana sobre los dos puntos que, que decía ella, que seguramente íbamos a hablar más adelante, para no dejarla con eso pendiente. Y ahora les hago una pregunta sobre el tema económico y, y le damos la palabra también a, a Hernando Gómez. Buen día. Entonces, esos puntos, Juliana, que usted decía que que quería tocar. Listo, quiero agregar solo un tema a lo que dice eh, Jaime y es em, que lo discutíamos hace un par de días con otros colegas profesores del departamento, quiero traerlo porque me parece atinado para, para que después no se quede y es la, la jurisprudencia de la Corte Constitucional al menos no se puede controvertir porque yo era de la idea de eh, los fueros de estabilidad han sido per, eh, perjudiciales o han perjudicado a los grupos que se busca proteger porque genera unos costos. Y hablando con mis colegas me decía, ah, simplemente no se puede porque el Acorde Constitucional ya ha establecido una línea. Entonces lo traigo por lo que dice Jaime, de eh, más bien cumplamos lo que hay, que no se puede dejar de cumplir, ya tenemos que cumplirlo. Eso por un lado. Y los dos puntos que me parece interesante de la reforma que no superita a que exista un contrato de trabajo, ya, admite que puede haber contratos eh, trabajadores autónomos, no es muy clara con de, definir trabajadores autónomos, entendería que con ellos se puede suscribir un contrato de prestación de servicios, ahí hay como unas incoherencias de, ya de rigor técnico que tiene que pulir la reforma, pero eh, dice concretamente con los trabajadores de plataforma Así no haya un vínculo laboral, es decir, no tenemos que dar la vuelta para demostrar que es un vínculo laboral, que es una discusión gigante, si hay subordinación o no. El contratante se vuelve garante de la cotización a la seguridad social y es el obligado a cotizar. Eso es supremamente valioso. Eso es, no laborice, no laboralice esa relación. Simplemente garantice la cobertura en seguridad social. Eso es positivo. Y hoy... Eh, estaba también discutiendo y se va a incluir también para las webcams que me parece genial porque Colombia tiene un mercado de webcams, de web creo que es el segundo más grande después de Ucrania si no estoy mal y entonces eso podría robustecer las finanzas de la seguridad social, brindarle protección a plataformas y webcamers aprovechando que nosotros somos un mercado súper potente y súper grande aquí en Colombia eh, sin necesidad de laboralizar las relaciones, laboral, de, las relaciones entre plataforma y, en, y trabajadoras webcamer o de plataformas. Esos eran los dos asuntos eh, que quería, que estaba pensando. Bueno, y, y según las eh, investigaciones que ustedes han hecho, los análisis de cifras a lo largo del tiempo, cuando ha habido flexibilización de las normas laborales en Colombia, porque efectivamente las ha habido, si sí ha respondido la economía, si sí han respondido los agentes de la producción a esa flexibilización generando más empleo y esto es básicamente como que un sí o no, pero si quieren obviamente ampliarlo, pues eh, desde luego que pueden hacerlo, Jaime. Eh, bueno, eh, Juliana cita en su artículo de, de, de, de Razón Pública de esta semana un trabajo, sí. de, o dos trabajos, el de Adriana Kugler eh, y el de Jairo Núñez. Eh, pues el de Adriana Kugler se refiere al pues, eh, gran cambio que hubo por ahí en los años 90, que fue un, un cambio muy grande en, en, en el mercado laboral colombiano. Y ella concluye que sí, que hubo mayor flexibilidad y probablemente se generó mayor empleo. Y es un trabajo, pues, muy respetado que, que, que probablemente muestre muy bien lo que sucedió. Eh, el de Jairo Núñez, pues, mmm, parece indicar que, o, o presentar resultados en el mismo sentido, pero hay otros trabajos, como un trabajo de Juan Carlos Guataquí que mmm, analizó específicamente lo que pasó... Eh, con la reforma de la ley 789 del 2002, creo que era, eh, y lo que, él, lo que ellos encuentran, porque es un trabajo de la Universidad del Rosario, lo que ellos encuentran es que prácticamente no se generó nada de empleo. Eh, eh, hay otro trabajo de, de Fedesarrollo, de ya no me acuerdo cuáles son los, los autores, que trataban de ver qué efecto tuvo los cambios que introdujo Mauricio Cárdenas cuando fue ministro de Hacienda, como en el 2012 o en el 2000 algo así por el estilo, eh, que disminuyó las, los aportes a, a salud, entiendo. Y ese trabajo encuentra que no se generó más empleo, pero sí se disminuyó un poco la informalidad. Eh, Desafortunadamente, en Colombia no tenemos muy buenos estudios. Yo no digo que estos no sean buenos, lo que pasa es que no tenemos buena información para hacer buenos estudios. Entonces, no es falta de capacidad de los investigadores, sino, sino falta de información. Colombia es el único país, o no el único país, pero uno de los pocos países que no tiene un sistema de estadístico que mida la demanda por trabajo. Tenemos muy buenas encuestas de hogares que es una medición de la oferta, pero para poder ver los efectos que tienen este tipo de medidas eh, sobre la economía, tenemos que ver cómo afecta la demanda por trabajo y no tenemos ese tipo de información. Y entonces no, ni siquiera tenemos información consistente eh, sobre sobre vacantes disponibles. Entonces todo eso hace que, que los, los estudios sean muy, muy limitados. Ahora, cuando uno mira a estudios que se han hecho en otras partes del mundo con información un poquito más, más adecuada, lo que se encuentra es que realmente la demanda por trabajo en el corto plazo reacciona muy poco ante los cambios salariales o cambios de costos. Es decir, estamos hablando de demandas relativamente inelásticas. Y, y quiero señalar que estoy, estamos hablando de una reacción de corto plazo, porque en el largo plazo, ya cuando los empleadores tienen opción de ajustar la tecnología y otra serie de cosas, pues el efecto puede ser un poquito más grande. Okay. Eh, y en general, lo que afecta en el corto plazo la demanda, la, el, el efecto más grande viene desde, de, la, de, la, de lo que puedan producir, de, es decir, que hay tanta demanda ahí por, los, por sus productos. Entonces, aunque el salario mínimo suba mucho, si hay mucha demanda por los productos que los empleadores están produciendo, pues van a generar más empleo. Es decir, si necesitan más trabajadores, contratan los, más, los trabajadores que necesitan o viceversa en el corto plazo. Entonces, eh, lo que yo diría es que el, el, todas estas medidas que se han planteado de aumentar... Eh, los, los costos de despido de, la definición del, de jornada nocturna todos estos costos que se van a implementar el aumento en los dominicales todo esto probablemente van a tener uno, un efecto sobre los costos laborales y eso en el corto plazo puede tener efectos relativamente pequeños no los vamos a ver muy rápidamente pero en el largo plazo sí pueden tener efectos muy grandes en términos de, de tecnologías que usen más capital, sobre todo ahora que, que toda la, la tecnología informática se presta mucho eh, para, para implementar nuevos, nuevas formas de producción, Correcto. la robotización, etcétera, todo ese tipo de cosas. Sí, Jaime. Y Juliana, eh, la ecuación para usted sí es eh, exacta en el sentido de que si hay más flexibilidad, puede haber más empleo, y que si se disminuye la flexibilidad, pues eh, se disminuye las posibilidades de generar desempleo? Yo creo que estoy plenamente con el, el profesor, creo que los estudios eh, son los mismos, los que él mencionó, los mismos que yo tengo, agregaría unos cuantos que evalúan el impacto de eh, la reducción de esta reforma tributaria del 2012 que exonera el pago a cena e ICBF y aportes a salud en el 8%, 8.5% que tuvo un impacto muy positivo para disminuir brechas salariales en las ciudades, es un trabajo que hicieron Paula Herrera y Adrián garlati también profesores de la Facultad de Economía, y hay otro par en la misma línea, pero todos los estudios pues, son así, el, el impacto en el empleo no es el esperado al comienzo, tiene impacto positivo en otras en otros temas, en formalidad, eh, en condiciones de trabajo, en, en, como por ejemplo eh, disminución de eh, horas de trabajo eh, y otro tipo, el reconocimiento de prestaciones sociales también, pero me parece muy interesante lo que dice el profesor Jaime, que eso no, no, no lo había y suscribo y es en el largo plazo puede tener un impacto importante. Luego yo creo que la ecuación sí es sencilla, yo creo que la ecuación es ahí positiva de eh, hay que buscar, es más bien que flexibilizar y cómo proteger. Y yo soy de la línea que debemos proteger es a través del sistema de seguridad social para evitar eh, todas las vueltas que damos para laboralizar relaciones, de pronto yendo en contra de sentencias de la Corte Constitucional y exponiendo al proyecto de reforma una demanda de inconstitucionalidad que va a hacer que en dos meses se caiga. Muy bien, pues eh, eh, vamos a saludar a manera de despedida al director de Razón Pública que es, eh, y fundador Hernando Gómez Buendía. Ya he escuchado aquí a los especialistas que publican también en la, en la revista Razón pública, Hernando. Yo, como todo nuestro público, he aprendido mucho, y he seguido con mucho interés las presentaciones de dos expertos. Yo creo que son las personas más expertas que haya sobre este tema en Colombia. Y solamente a manera de reflexión, creo que estaríamos de acuerdo en varias cosas. Primero, la reforma tiene muy buenas intenciones de disminuir los abusos y mejorar las condiciones laborales de la gente que hoy está empleada. Eso es así. La reforma, sin embargo, es un intento de echar hacia atrás los cambios que empezaron en 1990. La ley 100 de 1990 inició el proceso de flexibilización o de liberalización del cabo de trabajo. Esa fue la reforma neoliberal por excelencia, cuyo ponente fue Álvaro Uribe, el que luego sería presidente y cuya ley 78-19-2002 acabó de completar la flexibilización del mercado laboral. Lo que la ministra está haciendo, y es comprensible por su origen y sus convicciones, es recuperar las reivindicaciones anteriores de los trabajadores, que vienen de la época dorada del sindicalismo colombiano que son conquistas, eran conquistas laborales que favorecían a fundamentalmente a trabajadores sindicalizados que eran y siguen siendo la minoría mejor remunerada de los trabajadores colombianos. Entonces la reforma trata de restablecer esas condiciones adecuadas para esos trabajadores. El problema de esa reforma es que el mundo cambió. Cambió desde antes de 1990, pero por lo menos desde 1990. Y entonces ahora está una economía completamente distinta donde es mucho más difícil mantener estabilidad laboral, mantener esa forma de contrato de trabajo sencillamente por la globalización y la competencia internacional. Eso, por ejemplo, significó el debilitamiento del sindicalismo que bajó del 15%, al tres o cuatro por ciento de la población económicamente activa. Entonces, digamos, y es lo que insiste el profesor Tenjo, que es un experto en estas materias, lo malo de esta reforma es que se trata de reconstruir el pasado en vez de aprovechar el presente y las posibilidades que da el presente. Menciono un ejemplo estupendo de eso, que es el seguro de desempleo. En Estados Unidos y en Europa y en muchas partes existe el seguro de desempleo que a veces paga el Estado o pagan con contribución a los trabajadores, pero es un seguro para el que queda desempleado, como explicó Jaime Tejo. Aquí se inventó una cosa que se llama cesantía, que se llama así porque era para la cesantía. La cesantía quiere decir en castellano perder el trabajo, queda cesante. La cesantía era para el momento en que el trabajador queda desempleado. Pero aquí no pudimos con eso, primero la admitimos para vivienda y después para cualquier cosa. Y la cesantía es simplemente un sobresueldo que la mayor parte de los trabajadores retiran cada año para aumentar sus ingresos. Eso no es un seguro de desempleo. Es lo que pasa con la legislación colombiana y creo que ese ejemplo es muy claro. Entonces, en conclusión, usted quiere aumentar la formalidad. Hay dos maneras de aumentar la formalidad. Una, la más fácil, es bajar las exigencias de la ley. Entonces, nos formalizamos simplemente porque la ley ahora no exige nada. Entonces, todos somos formales, todo es legal porque la ley no exige nada. O sube las exigencias... Y entre más suban las exigencias, más trabajadores informales va a haber. Y lo que pasa con esta reforma es exactamente lo mismo. sube las exigencias, algunos trabajadores se benefician, pero la consecuencia predecible es que aumenta la informalidad porque los cambios en la ley no cambian las realidades económicas. Sería un poco a manera de conclusión, pues de mi parte, eh, lo que creo que esta muy interesante conversación eh, realmente ha mostrado, Darío. Sin duda, y es eh, realmente un lujo tener eh, estas opiniones tan calificadas, tan expertas, como es un lujo, esperamos nosotros, que para quienes nos ven y nos escuchan por las distintas plataformas. Pues eh, estamos tocando los temas neurálgicos, los temas cruciales con las personas que son. Pues muchas gracias a Juliana Morada, que es la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, ya la escucharon ustedes, especialista en este tema, y a Jaime Tenjo, economista de la Universidad Nacional, también profesor de la Javeriana. Y por supuesto, cerrando aquí con, con broche de, de oro, a Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Jaime. Hernando, también muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, es un gusto siempre. Aprender. Y a ustedes, a ustedes todos quienes nos siguen eh, por las distintas redes, plataformas, en fin, aquí estaremos para conversar sobre lo que les interesa, necesitan saber. Muchas gracias también a todos.